Deporte Naturalmente. Continuamos en Deporte Naturalmente y vamos a hablar ahora eh, de tenis playa, un deporte que, bueno, pues poquito a poquito va ganando su espacio, ¿verdad?, en la provincia de Almería y, y en qué lugar mejor, ¿eh? porque con los kilómetros de costa que tenemos, con la temperatura que tenemos, pues desde luego es un, un lugar ideal para convertirnos en una de las grandes capitales de este deporte y al frente de todo esto está nuestro amigo Gustavo Martín. Gustavo, muy buenas. Hola, buenas tardes José Luis. Trabajando en el tenis playa además desde diferentes ámbitos, por ejemplo, eh, con la Diputación Provincial y llevándolo prácticamente a, a todos los municipios costeros, ¿no?, de Almería. Sí, bueno, con la Diputación ya llevamos dos años trabajando, este va a ser el tercero, y sí, llegamos desde Carbonera hasta Pulpí, y este año a ver si algún alguna playa del poniente también... Que, que bueno, la verdad que es muy exitosa la jornada que estamos haciendo, son muy uh -huh. exitosas. Cuéntame, ¿qué es lo que se hace en una jornada como esa Bueno, lo que veníamos haciendo hasta ahora eh, son jornadas donde por la mañana las personas eh, van a practicar, aprender, a conocer el deporte y estas mismas personas luego por la tarde y los que se sumen a la tarde eh, participamos en torneos, hacemos torneos masculinos, mixtos, femeninos, Dependiendo de la cantidad de gente que haya, hasta menores también. Uh -huh. Y la verdad que el resultado es muy positivo. La gente le gusta mucho, conoce el deporte y gracias a la Diputación podemos llegar a, a todas estas playas. ¿no? ¿Va a tener continuidad este año? Sí, sí, va a tener continuidad. Se está viendo la posibilidad de hacer otro tipo de cosas. Algo así como un circuito ya con más competitivo. Pero bueno, estamos tratándolo para... pero seguro que estaremos... Desde Carbonera, Mojaca, Garrucha, Cuevas, Vera, Pulpí, ahí estaremos seguros. Además el tenis playa va a llegar también a los más pequeños, eh, Gustavo, porque estáis preparando un, una iniciativa, bueno, preparando, pues ya prácticamente poniéndola en marcha con la Consejería de Educación, también muy chula, ¿no? Sí, con la Consejería de Educación y la área de deportes, es, eh, son las jornadas del aula del mar que ellos organizan y bueno, nos han invitado este año y vamos a estar casi todo el mes de mayo por las mañanas van a pasar unos 700, 800 niños de escuelas de la provincia de Almería, que van a conocer el deporte y bueno van a tener la posibilidad de jugarlo. Y bueno, la, la verdad que estamos muy contentos porque el resultado está siendo muy positivo. Desde que empezamos se han generado, ya hay 4 o cinco clubes trabajando en toda la provincia uh -huh. y se suma cada vez más gente. ¿no? En concreto con los niños, ¿qué es lo que vais a hacer Los niños están, es una jornada del aula del mar, ellos hacen una parte... De, náutica, sí. y otra parte en tierra, y bueno nosotros montaremos pistas de tenis playa para darle unas clases, para que conozcan el deporte, que puedan sentir el golpe de la pelota, y luego bueno jugar algunos partidillos es mm. una jornada bastante intensas muchos niños, y, y la verdad que lo vamos a pasar bien seguramente. Digamos que es un primer acercamiento, ¿no? Este deporte. Sí, es un primer contacto, es un primer mm. contacto que, que es necesario, porque los niños van cambiando en muchos deportes y bueno, eso es muy bueno también, es muy sano porque siempre van adquiriendo nuevas nuevos conocimientos y bueno, nosotros con el tenis Playa queremos aportar también nuestro ganito de arena y buscar algunos que, le, que les guste más y lo continúen. Claro, oye Gustavo, además estáis trabajando mucho en la formación, eh, bueno hace poquito terminaba un curso de instructores y creo que no va a ser el único ¿no? que, que vais a hacer aquí en Almería. No, eh, bueno, en Almería hicimos este, el otro que estamos tenemos previsto con las federaciones en la zona de Cádiz, pero con la Diputación también se está hablando para eh, darle a los ayuntamientos en los cuales trabajamos la posibilidad de que sus técnicos también se formen uh -huh. para poder mantener ellos alguna actividad fija durante todo el verano, que la verdad es que se requiere y, y no es muy costoso y es muy posible de hacerlo. Entonces también estamos formando, estamos viendo la posibilidad de, de formar los técnicos de los distintos ayuntamientos con la Diputación. Sí. Y bueno, muy bien, este año, aquí en Almería esta última jornada, este último curso que dimos, se, sumó, eh, se sumaron los monitores del Lego Sport Center y es muy positivo porque ellos van a generar también un movimiento nuevo con la actividad, por lo menos en las escuelas de verano claro. que van adelante. Así que... Estamos muy contentos con el, con el desarrollo que estamos teniendo. Oye, ¿cuál es el secreto del tenis playa? ¿Por qué está yendo para arriba? El secreto fundamental es que te tiene que gustar la arena, y una vez que te gusta la arena y la playa, están todos los ingredientes para poder practicarlo. Es un deporte que, desde que lo empiezas a jugar, puedes disfrutarlo, puedes divertirte. Hay distintos niveles, por supuesto, pero bueno, haciendo grupos homogéneos, es muy atractivo, muy atractivo, es un deporte de pala en la arena uh -huh. y luego te vas a dar un baño en el mar, o sea que tiene cosas... Un, un deporte Ajá. que se le puede dar bien a la gente que está habituada a los deportes de raqueta, pero que cualquiera pues se puede acercar a él, ¿no? Sí, sí, cualquiera se puede acercar. Cualquiera de nosotros ha jugado alguna vez a las palas en la playa. Uh -huh. No es lo mismo, la red está más alta, está a un metro setenta, y... pero los golpes y el correr en la arena es muy atractivo, la gente de voleibol se le da muy bien y bueno, la del padre y la del tenis también solo cambiar la posición jugar un poquito más erguido, más parado sí. porque la red está más alta pero luego el golpeo y todo esto es muy similar hmm. a Aunque... gustó, Gustavo, para terminar eh, ¿hay la posibilidad de traer algún evento importante de tenis playa para a corto o a medio plazo? bueno, se van a hacer muchos torneos a nivel local con los distintos hmm. clubes que están preparados nosotros tenemos ganas, pero bueno es bastante costoso todo, eh, la esponsorización. La o claro, un andaluz o un acá. nacional, supongo que, que dispara, ¿no? Esos costes, ¿no? Bueno, no tanto. Este año el, el nacional se va a hacer en Alicante. Uh -huh. El andaluz lo hicimos el año pasado aquí en Almería. Sí. Vamos a hacer el provincial, sí. Ahora a fines de junio seguramente. Y, y el andaluz se va a hacer por la zona de Cádiz, porque también queremos que todas las provincias participen y se vaya sumando, ¿no? que Andalucía sea un referente del tenis playa más, más fuerte aún, si se puede, ¿no? Claro que sí. Pues Gustavo, gracias como siempre por estar con nosotros y, y a seguir trabajando, ¿eh? Bueno, José Luis, muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo. Un saludo para todos.